Mira, ¿queréis ver a mi gatito? Mira lo que lindo. No, cosita, mira lo que bonito. No. Pobrecido, mira. Mira, que llevo su querido.